Generalmente, cuando nosotros realizábamos el pago del impuesto sobre sucesiones luego de realizar la declaración y este arrojaba un valor de impuesto a pagar nosotros imprimíamos la planilla de pago y nos dirigíamos a la entidad bancaria receptora de estos tributos pero hoy en día, debido a la circunstancia de la pandemia del COVID-19, ha cambiado nuestra realidad. Por lo tanto, nos ha forzado ahora a optar por la herramienta del pago por vía electrónica a través de la banca en línea de los distintos bancos receptores de tributos. Bueno, el día de hoy acá, en el TIC sucesoral, vamos a ver cómo es la modalidad de pagar electrónicamente el impuesto sobre sucesiones. Aquí los espero. Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y de carácter práctico muy poco visto incluso hasta por este servidor y es el hecho de cómo vamos a realizar los pagos del sistema en línea es decir, los pagos del impuesto sucesoral que se ha generado según el sistema nosotros generalmente siempre realizamos los pagos a través de las entidades bancarias luego de haber realizado la declaración y genera un impuesto a pagar nosotros imprimíamos la planilla de pago y junto con el dinero en efectivo nosotros íbamos a cualquier entidad bancaria receptora de estos tributos y realizábamos el pago del impuesto al cual la planilla ya debidamente sellada y con la ráfaga del banco nosotros apuntábamos a nuestros documentos para la presentación pero la circunstancia de la pandemia y la cuarentena que han implementado el gobierno nacional por causa del COVID-19 ha hecho imposible realizar esta gestión de forma presencial tomando en cuenta que los bancos limitaron las atenciones a nivel presencial e incluso el gobierno nacional ha comenzado a implementar meses atrás cómo iba a ser la atención dependiendo del último número de la cédula y tomando en cuenta el sistema del 7 más 7, es decir, una semana sí, una semana no en cuestión de atención al público visto esta circunstancia y la nueva realidad que la pandemia nos ha dejado hemos tenido que implementar y hacer en este caso otras modalidades de pago y en este caso hemos tenido que voltear la vista hacia lo que es la modalidad electrónica con la banca en línea y hacer posible los pagos del impuesto a través de estos mecanismos pues justamente el día de hoy vamos a tratar ese tema cómo realizar el pago electrónico del impuesto a las sucesiones como ustedes saben luego de realizar el proceso de declaración del impuesto y que éste arroje un valor a pagar nosotros ya nosotros quedamos con un valor que en este caso sabemos que tenemos que pagar al fisco nacional ya hemos cerrado nuestra declaración ahora nosotros tenemos que realizar el pago del impuesto podemos realizar este proceso luego es decir, cerrar completamente el sistema cuando tengamos el dinero ya con nosotros para poder realizar el pago es decir, en este caso abonado en la cuenta de donde vamos a hacer el débito volvemos nuevamente y realizamos el ingreso al sistema en línea una de, las, una de las indicaciones que yo les tengo que decir acá es que si vas a realizar este pago hay que considerar muy en claro que el pago quien lo está realizando son los contribuyentes los contribuyentes, en este caso los herederos o los legatarios que se encuentren dentro de esa declaración de impuestos son los encargados de pagar basado en la declaración que nosotros hemos realizado pero si tú eres un abogado el cual estás haciendo esta gestión como este servidor por ejemplo y en el cual no tienes nada que ver con la comunidad de herederos entonces estarías siendo un tercero pagador para eso justamente vamos a ver la circunstancia que yo como tercero realizando esta gestión y esta diligencia a través del portal web del señor y luego realizar el pago del impuesto como tercero veamos cómo es la circunstancia de poder hacer el pago por estos clientes que me han contratado Bien, ingresamos al sistema en línea Ingresamos a persona natural En persona natural cuando nosotros damos clic Nos va a salir una ventana de estas características En la cual ya nosotros hemos comentado En tips anteriores Cómo se Realiza el registro de usuario y clave para el sistema en línea Para poder realizar la declaración Y también, antes de ello, previo a esto La obtención del RIC sucesoral Acá en nuestro canal, en el TIC sucesoral Tenemos justamente todas esas indicaciones Bien, vamos a ingresar el usuario y la clave Además de ello también El código que siempre nos solicita esta ventana Al tener todos estos datos llenos Vamos a dar clic en aceptar Cuando damos clic en aceptar, se va a abrir la ventana con la página principal del sistema en línea de la sucesión que nosotros estamos tratando y vamos a ver en este caso, para que vean a modo demostrativo veamos en procesos tributarios dentro de lo que es el primer ítem de este menú que ustedes ven a la izquierda de la pantalla cuando vemos y desplegamos el primer ítem se despliega el submenú y vamos al último de estos sub que vendría siendo sucesiones cuando damos clic en sucesiones nos vamos a encontrar con la, el Sistema en Línea de Declaración de Impuestos sobre sucesiones lógicamente va a indicar que ya esta sucesión tiene una declaración que ya se ha realizado quieres realizar una sustitutiva o no? obviamente no vamos a hacer ninguna sustitutiva por lo tanto damos clic en no y nos va a dar acceso a esto que ustedes ven acá en pantalla y en la cual como pueden ver ya la declaración se ha realizado exitosamente y el menú de la izquierda solamente se limita a tres ítems veámoslo más de cerca nosotros vamos a darle clic en este caso a los comprobantes de pago el comprobante de pago en este caso va a ser cuáles van a ser las modalidades de pago del impuesto generado cuando damos clic acá nos va a mostrar justamente el compromiso que puedes, el compromiso de pago que puede ser 1 dos y hasta cuatro si es posible, dependiendo si realizaste tu declaración dentro del lapso que establece la ley de impuestos sobre sucesiones de 180 días hábiles puedes en este caso escoger pagarle el impuesto en una hasta cuatro porciones si estás fuera de ese lapso, obligatoriamente el sistema te va a obligar a que pagues todo el impuesto en un solo compromiso de pago damos clic justamente al número de compromiso, que en este caso es único, 1 cuando damos clic, va a presentarse las dos modalidades como pueden ver, tenemos la modalidad manual, la cual ya nosotros hemos explicado anteriormente y también tenemos la modalidad electrónica cuando nosotros le damos clic a la modalidad, a la modalidad electrónica, va a aparecer links de los distintos bancos que son receptores de este impuesto algunos bancos ya incluso ya han sido fusionados como es el banco industrial de venezuela en el cual ha sido ha sido fusionada toda la cartera toda la cartera de clientes de dicho banco ha sido absorbida por el banco del tesoro por lo tanto al dar clic obviamente va a dar error porque ya la página web de ese banco y la banca en línea ya no existe los demás obviamente se están, cuando damos clic en cualquiera de ellos nos va a redirigir a la banca en línea de cada una de estas entidades bancarias pero ahí como les dije yo al comienzo de este tip nosotros vamos a realizar el pago como un tercero nosotros no somos parte de la comunidad de herederos y por lo tanto no formamos parte integrante de ese RIF sucesoral. por lo tanto nosotros necesitamos una autorización especial que nos permita a nosotros como terceros ajenos a esta declaración poder realizar el pago del impuesto en nombre de estos clientes que nos están contratando para este trabajo basado en esto entonces tenemos que irnos nuevamente a la página principal al nosotros encontrarnos en la página principal en el menú que tenemos en la izquierda vamos a darle clic en este caso a servicios al contribuyente es el último ítem del menú de la izquierda cuando le damos clic a servicios al contribuyente este se va a desplegar de tal manera y en el cual vamos a buscar es el último ítem de, este de este último es decir, el último del último en donde dice registro de autorizados en registro de autorizados nosotros vamos a dar clic y se va a desplegar en el cual dice portal Seniat y pagador nosotros nos interesa es pagador nosotros necesitamos que nos autorice el Seniat, el sistema del Seniat, para poder hacer el pago nosotros damos clic en pagador y cuando damos clic va a cambiar la ventana de la siguiente forma como pueden ver entonces en el sistema nos muestra justamente cuál es el... Mecanismo para poder, en este caso, nombrarse como autorizado para pagar el impuesto sobre sucesiones, y en el cual vamos a poner nuestro número de RIF natural. Es decir, en mi caso, yo, Juan Carlos Ron, pongo mi número de RIF natural, pongo en este caso la cualidad o el estatus en el cual yo estoy realizando esta este pago, es decir, puede ser abogado pagador puede ser pago de impuesto lo que ustedes en este caso, dentro de ese campo, quieran ustedes poner y luego en la parte de impuestos vamos a poner impuestos sobre sucesiones y donaciones en este caso, más específico, impuestos sobre sucesiones al dar clic sobre la opción que vamos del impuesto que vamos a pagar le damos a registrar cuando registramos o agregamos todos estos datos Va a quedar de esta forma Ya queda registrado o ya queda agregado El tercero pagador o el autorizado pagador de este impuesto El cual CENIAT tendrá en este caso la debida autorización Y el cual obviamente permitirá para que los entes bancarios A través de su banca online Permita, nos permita poder hacer los pagos Ya realizado todo esto podemos irnos nuevamente a la página principal en este caso, lamentablemente no se ve acá porque está superpuesta la, y la, la ventana donde yo me encuentro pero justamente estamos dando clic a la página principal donde volvemos nuevamente a la página principal y en la cual volvemos nuevamente en este caso a el sistema en línea de sucesiones volvemos a repetir todos los pasos damos clic en procesos tributarios que es el primer ítem de este menú se despliega, damos clic en sus sesiones Ya con la autorización eh, debidamente agregada para nosotros Volvemos nuevamente Damos clic en el ítem de compromiso de pago Volvemos nuevamente, ya esta parte la vemos y la hemos visto hace un rato Minutos atrás Le vamos a dar clic al compromiso de pago Y nos vamos a ir a la opción electrónica señores al dar clic en la opción electrónica, nuevamente nos conseguimos con los links de los distintos bancos y en este caso, repito, nos va a redirigir a la banca en línea en este caso particular, con experiencia de carácter personal nos vamos a ir con la banca en línea de Vanesco ¿Por qué en este caso Banesco? les comento por cuestiones de experiencia personal cuando estuve realizando el pago de impuestos por unos clientes que estaba realizando una declaración de impuestos y obviamente yo tengo cuentas en otros bancos, dos bancos más, y en este caso dos bancos nacionales, bancos públicos, los cuales lamentablemente no tenían la opción de pagar el, el poder pagar el impuesto a las sucesiones como un tercero. Quien sí tenía esa opción, incluso hay un hay, digamos, una ficha de instrucciones, es el banco bicentenario, y en el cual se muestra completamente cómo tiene que realizarse con la ayuda de incluso de la, de la tarjeta de códigos que ellos tienen que es la tarjeta Tera pero los dos bancos públicos en los cuales yo tengo cuenta lamentablemente no tuve acceso ni forma de poder pagar solamente daban acceso para poder pagar el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado de mi persona como contribuyente pero no como tercero Vanezco si me permite en este caso hacer la opción de pagar impuestos como tercero al dar clic en Banesco, obviamente me ingresa a la banca en línea obviamente yo ingreso mis datos tanto usuario y clave para la, el ingreso a la banca en línea y en este caso cuando ya estamos dentro de la banca en línea como pueden ver en pantalla vamos a hacer lo que son otros pagos o impuestos al dar clic justamente en otros pagos o e impuestos se va a desplegar dentro del menú que tiene Vanesco en su parte, en su parte izquierda de las pantallas se va a ver lo que son pagos al CENIAT en pagos al CENIAT, cuando nosotros realizamos el clic sobre ese ítem, se va a mostrar de la siguiente forma si en algún momento determinado ustedes realizan este tipo de gestión de pagos en un día de fin de semana o en un día feriado, esto es lo que les va a mostrar en este caso lo que toma en cuenta y en consideración que aquellos momentos que no son hábiles para pagar el banco no habilita esta circunstancia por lo tanto recuérdense esto la banca en línea de Banesco respeta los horarios de días hábiles que tienen para los pagos de impuestos como si fuera una entidad bancaria de carácter presencial por lo tanto no intenten hacer los pagos en fines de semana o en días feriados y dentro del horario que está establecido Bien. Vayamos entonces a lo que es el pago como tal como Cuando damos clic sobre pagos al señal Siempre y cuando como dije Estando en día de semana Y sea un día hábil Nosotros vamos a ver lo que son pagos al señal Y en este caso vamos a ingresar los datos de tercero De un RIF de un tercero Y en el cual vamos a poner el RIF de la sucesión J y el número del RIF asignado a la asociación la cual estamos trabajando y aquí lo ponemos y justamente vamos ya ingresado ese dato ingresamos en aceptar cuando damos a aceptar la página de la banca en línea se muestra de esta forma nos muestra cuál es el impuesto o la obligación tributaria que tiene este RIF en este caso el RIF sucesoral. Esta modalidad de pago electrónico A través de Banesco También es válida para otros tributos Impuestos sobre la renta Impuesto a valor agregado Sea incluso De carácter propio Es decir, que sean nuestros propios tributos O los tributos de cualquier tercero Al ver cuál es el el impuesto que se toca pagar, obviamente va a indicar cuál es la planilla, cuál es el valor de impuesto Y en este caso tenemos que escoger la opción de cuál impuesto vamos a pagar Que en este caso es el impuesto sucesoral que ha sido generado según el sistema en línea del señal A nosotros dar en aceptar, dar escoger la, el impuesto y dar en aceptar Tenemos que indicar incluso la cuenta la cual se va a debitar este valor de impuesto al momento ya como se dice el paso final para el pago va a mostrar los datos de sobre qué cuenta se va a debitar cuál es el valor del impuesto sobre qué impuesto está versando el tributo que se va a pagar si todos esos datos están correctos nosotros damos clic en aceptar al dar clic en aceptar <coughs> lógicamente como es un tributo de carácter externo ajeno nosotros tenemos que tener a la mano nuestro teléfono con el, número, con el número de teléfono que tengamos registrado, en este caso en BANESCO, porque BANESCO nos va a dar una clave de operaciones especiales, la cual nos va a servir para poder hacer el pago de dicho impuesto. El cual nosotros, en la clave que aparezca en el teléfono, en mensaje de texto, nosotros lo vamos a agregar acá como clave. Y en el cual al agregar esa clave suministrada por Banesco a través del mensaje de texto Nosotros damos clic en aceptar y al dar nos queda el pago del impuesto realizado Como pueden ver es un trámite aparentemente sencillo Lo que hay que seguir son estos pasos No tiene que ser de alguna manera algo tan traumático Incluso si fuera el caso y les comento yo quise hacerlo a través de mi banca en línea Pero lamentablemente no me permitían realizar el pago Pero contando con otras personas que sí contaban con banca en línea sí se pudo realizar el pago Entonces lo importante es Que dependiendo de la persona con quien vayas a realizar el pago Debes nombrarlo como tercero pagador Ojo, tengan mucho cuidado con eso Si por ejemplo en mi caso como les digo Yo tenía en este caso me nombré como autorizado Y yo Tenía en este caso la facultad para poder hacer el pago ¿Qué pasaba con, en este caso con Vanesco? No me permitía a través de su banca en línea, de su plataforma, no me lo permitía Pero en este caso contaba con otra persona cercana que también contaba con cuenta en esta entidad bancaria lo que hice fue nombrarla como tercera pagadora dentro del sistema en línea del CENIAC y al momento de ingresar a la plataforma de Banesco Online de esta persona que había nombrado como tercero pagador ahí sí me lo permitió y fue justamente la operación que ustedes están viendo acá entonces al momento de que vayan a realizar el pago de la banca en, de la banca en línea y de la cuenta de la persona que va a hacer esa persona que está, de quien está haciendo el pago debe estar nombrada previamente como tercero pagador para que pueda hacerse esto de lo contrario Vanesco no va en este caso a reconocer ningún pago si no han hecho esa autorización previamente en el sistema en línea al, obviamente este este pago debe obviamente ser impreso porque este va a ser nuestro comprobante de pago ahora nuestro comprobante de pago el cual al momento de imprimir va a ser de esta forma como lo pueden ver aquí a continuación este pago se, obviamente se va a sacar un par de copias para poder constar que el pago del impuesto ha sido realizado y se va a juntar con todos los documentos. Lo que anteriormente era la panilla de pago F32. O PS-32 del sistema en línea, anteriormente en, en sistema manual, ahora en sistema en línea, prácticamente por la circunstancia de esta nueva realidad por el COVID-19, ha sido sustituido forzadamente por lo que es el comprobante de pago electrónico y en este caso de una entidad bancaria como lo es vanesco el cual justamente hace la constancia de dicho pago y el cual vamos a tener que adjuntar a los documentos que nosotros vayamos a presentar cuando nos, cuando nos acudamos a la oficina del CENIAT a realizar toda la entrega de documentos en la presentación luego de la declaración y el pago entonces, mis amigos esta es la forma y esta es la manera no hay mucho que hacer sino solo esto, sino seguir los pasos mis amigos, si te ha gustado este vídeo regálame un like por favor lo importante es el hecho de poder seguir formándonos en esta materia de sucesiones desde el punto de vista de la práctica forense y más que bien podemos ver más allá de lo que esta pandemia nos ha enseñado a nosotros a todos nosotros incluyéndome porque justamente ha hecho que nuestra rutina haya cambiado de esta manera suscríbete a nuestro canal mis amigos te ha hablado Juan Carlos Ron que tengan todos un buen día nos vemos en la próxima Esto es una producción de Socieja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.